Bienvenidos a este canal, Tu Yoga 7 Vital. Mi nombre es Norma, bienvenidos. Y hoy vamos a realizar una práctica relajando nuestro cuerpo basándonos en las posturas de Hatha Yoga y, mediante ello, vamos a ir relajando poco a poco nuestra mente. Nuestro objetivo es relajar nuestro cuerpo y nuestra mente, que hagan una unión estos dos puntos centrales e importantes de nuestro cuerpo ubícate en tu esterilla si tienes un bloque te puedes sentar en él lo vamos a ubicar en postura fácil acomodando todo tu cuerpo alineando tu espalda alargando el mentón un poco inclinado hacia abajo atrás manos en yin mudra relaja y descansa sobre tus rodillas abre tu pecho abre tus hombros y vas a cerrar tus ojos observa todo tu cuerpo ahí donde te encuentres recordándote que este va a ser un momento para ti para conectar con tu ser con tu respiración respirando profundo recordamos que en nuestra práctica de yoga inhalamos por la nariz y exhalamos por la nariz guiando nuestra respiración a esa caja abdominal lo más profunda y exhalando por la nariz, vaciando totalmente nuestros pulmones. Relaja tu rostro, regálate esa sonrisa. Haz conciencia de tu respiración. Vamos a respirar profundo cinco veces desde este momento. Inhalas, exhalas, dos, respiración profunda, completa, tres, y cada vez sienta más calma inhalar y exhalar más lento céntrate en tu respiración cuatro cualquier distracción ve a tu respiración cinco Observa todo tu cuerpo en una bella disposición para su práctica. Trae tu mente a tu corazón. Lleva tus manos al pecho. Profundiza tu postura fácil acomodando tus... Codos relajados, inhalas. Om. Total disposición para tu práctica. Nuestro enfoque el relajar cuerpo y traer nuestra mente a una mayor calma en conexión con el corazón Tenciona tres veces esa voluntad, toda tu atención en ti. Vas a llevar tus manos a tu segundo centro energético debajo de tu ombligo colocas tu mano izquierda de tu mano derecha vas a concentrar toda tu energía en este punto inhalando hacia tu punto energético sacro exhalas inhalando desde el entrecejo a ese punto sacro, exhalas, nuevamente inhalas, exhalas, coloca tus manos ahora en tu corazón, izquierda, luego derecha, Guía tu respiración hacia tu pecho, desde tu entrecejo, inhalas, exhalas, nuevamente, hacia el pecho, exhalas por entrecejo. inhalas expande tu pecho tu corazón exhala vacía tus pulmones totalmente vas a colocar tu mano ahora en cornilla izquierda luego derecha relaja los hombros inhalas desde la base hasta tu coronilla exhalas por todos los poros de tu cuerpo visualiza esa coronilla desde la base de tu columna inhalas relajas Una vez más, inhalas profundo, exhalas. lleva tus manos sobre tus rodillas, abre tus ojos, mantente presente, un punto enfocado ahí al frente, donde estés no olvides mantener esa sonrisa en toda tu práctica y vamos a elevar nuestros brazos hacia los lados, arriba se van a encontrar las palmas de la mano, mirando también tus manos alarga tu espalda, tu torso desde de la cadera y exhala, mirando al frente poco a poco y vas bajando los brazos y vas bajando la mirada hasta llegar a la vista al suelo y las manos al suelo nuevamente arriba, inhalas exhalas inhalas Llama de los dedos juntas, mirada, pulgares, exhalas. Deja tus manos en el tapete. Vamos a ir atrás con la cabeza, alargando tu cuello y exhalando hacia el frente, alargando tu nuca, mentón a pecho inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Vamos a girar esa postura de cuatro puntos de apoyo colocamos las manos al frente, levantamos poco a poco la cadera, apoyamos las rodillas y nos encontramos en esta postura de cuatro puntos de apoyo, por el lado que te parezca mucho mejor va a estar bien, si lo estás haciendo horizontal la práctica, si la estás haciendo vertical, estás bien ahí como estás, siempre me voy a encontrar horizontal para que Tú realizas tu práctica vertical, horizontal, para que puedas ver bien la postura de los brazos, las manos, el resto de tu cuerpo y tú te mantienes vertical. Abre bien las palmas de tu mano, que arrodillas a la anchura de tu cadera alineando, alinea también tus pies pasivos, respirando profundo. Neutraliza la costura, la espalda, miras en la mitad de tus manos en el tapete. Vas a estirar la pierna derecha apoyando los dedos del pie en el tapete atrás, alargas y poco a poco vas a ir ascendiendo la pierna a la altura de la cadera. Un poco más arriba de la cadera, mantén la mirada en el tapete, pierna alargada bien flex respirando profundo 3 respirando profundo 2 respirando profundo 1 y vas a flexionar la pierna a encontrarse con tu pecho la pierna al frente la pierna la rodilla derecha y vuelves y alargas atrás inhalando adentro la nariz se quiere encontrar con la rodilla exhalando atrás lo más alargada y elevada que puedas nuevamente adentro atrás esta postura de tigre y vuelves tu pierna al puesto relajas un poco Y vas con la pierna izquierda, dedos atrás, alargas, acomodas, ajustas tu postura, eleva la pierna, bien pie flex más arriba de tu cadera. Respirando profundo 3, respirando profundo 2, respirando profundo 1. ahora flexiona la pierna izquierda a ir hasta tu pecho con la rodilla y ahí acercas tu nariz y atrás inhalando exhalando adentro rodillas, nariz inhalando exhalando adentro inhalando y neutralizas tu postura en cuatro puntos de apoyo activas los pies atrás y nos vamos a ir a Domukhas Vanasana hacer perro mirando abajo pero lo vas a dejar empinado totalmente tus pies el talón arriba coxis hacia el cielo atrás te preparas vamos arriba, levando tu coxis inhalando, empínate, me empino, me empino, alarga tus brazos, alarga la espalda, alarga tu nuca, mirada hacia atrás, mantente ahí tres respiraciones profundas, tres, dos, Uno, vas a mirar tus manos y con tus piernas vas a caminar empinada, empinado, caminas hacia el centro, sigues empinado y vuelves atrás a perro mirando abajo, respirando profundo. Alargando tu espalda, alargando tus brazos y volvemos. Inhalando, vienes hacia adelante, empinado, caminando, poco a poco la mitad de tus manos. Exhalando, paso hacia atrás. A perro mirando abajo. Observa cómo se mantiene tu espalda, cómo se mantienen tus brazos, la cabeza. En total. Concentración, conciencia del movimiento. Vamos atrás. Y una más. Inhalando. Exhalando cuando llegues. Mantente empinado un poco más. Y poco a poco baja los talones. Vas a bajar los talones. Vas a levantar los dedos de los pies. Creando espacio en la planta de tu pie totalmente. Vas a alinear tus manos con tus pies. Si sí, puedes flexionar y bajar cadera. O puedes mantenerte. Alargando. Tus piernas. Alarga tu nuca. Acerca lo que más puedas. Tu torso a las piernas. Puedes hacerlo con las piernas flexionadas. Respiras profundo. Respiras profundo, relaja también los hombros. Mantén las palmas de la mano en el tapete. Dos. Uno. y poco a poco vas elevándote del piso hacia llegar a esa postura de Tadasana, postura de la montaña, subes poco a poco, alargas, alargas, acomoda tu coxis abres, pecho, hombros, palma de la mano hacia el frente y respiras profundo ajusta lo que necesites ajustar respiras profundo respiras profundo lleva tus manos arriba poco a poco encontrarse en las palmas de la mano Punta, alarga tu espalda y exhala, lleva tus manos al pecho. Acomoda tus ojos, tu espalda. Vamos a realizar esa postura, esa secuencia de saludo al sol, Surya Namaskar. Nos preparamos. Inhalas, lleva tus brazos hasta sana arriba abre tu pecho y exhalas, lleva tus manos al lado de los pies en uttanasana inhalas, llevas tu pierna derecha, un paso largo atrás apoyando la rodilla exhalas en esa postura de corredor eleva la mirada alarga tus brazos inhalas, lleva tu pierna izquierda al lado de la derecha en postura de plancha y exhalas, apoya rodillas el pecho, los brazos pegados al torso codos hacia atrás, suelta el aire totalmente e inhalas, te deslizas hacia el frente eleva la espalda, pies juntos hombros abiertos atrás codos a pies y exhalas apoyas rodillas, elevas activas tus pies y la cadera atrás, alargando tu espalda puedes flexionar las piernas y dejar los talones levantados o puedes estirar y alargar tu espalda pero los talones tocan el tapete una respiración profunda más. Inhala, levanta la mirada y trae tu pierna derecha al frente. Apoya la rodilla izquierda. Exhalas, abres tu pecho. Inhala, levanta la cadera y trae tu pierna izquierda al frente. Exhalas, bajas, poco a poco, respirando profundo respirando profundo respirando profundo Inhala, lleva tus brazos hacia el frente y elevas cadera brazos atrás y exhalando lleva tus manos a esa mudra namaskar de la postura respiras profundo respiras profundo, izquierdo arriba, levanta tus brazos tus manos, abre tu pecho exhalas, manos a pies alarga tu espalda inhalas pierna izquierda, un paso atrás apoya la rodilla, exhalas alarga tus brazos, mira arriba acomoda tus manos, inhalando nos vamos a plancha Activa tu abdomen, reten el aire. Y exhala rodillas, baja pecho, mentón, cosas atrás. Deslizas poco a poco, vamos a avanzar. Baby Cobra, abre tu pecho, tus hombros, activa tu abdomen. Inhalas, alargas apoya las rodillas, activa los pies y nos vamos a perro mirando abajo exhalando totalmente exhalas una vez más y levanta la mirada trae tu pierna izquierda al frente apoya la rodilla derecha alargas inhalas traes tu pierna a derecha al lado a la izquierda exhalas, bajas levanta la mirada alarga tus brazos activa todo tu centro todas tus piernas toda tu raíz arriba exhalas manos a pecho respiras profundo inhalas, vamos al lado derecho y lleva tus brazos arriba manos a pies exhalas en Utanasana. inhalas pierna derecha, apoya la rodilla exhalas anjareyasana inhalas. inhalas, vamos a plancha para rodillas, baja pecho, mentón codos atrás deslizas inhalas, exhalas a perro mirando abajo vamos a mover la cadena haciendo una caminata estática vamos a hacer caminata estática amplio ese movimiento respirando profundo suave que la pierna llegue hasta tu abdomen y tu talón toque el tapete respiras profundo 3 respiras profundo 2 respiras profundo 1 pero mirando abajo estático Inhala, levanta la mirada, levanta los talones, te vas a plancha, manos debajo de tus hombros, activa tu abdomen, respirando profundo, mira en el centro del tapete y baja tus rodillas suavemente, ajusta la postura neutra, esa postura de mesa neutra, y vas a traer al frente la pierna derecha la rodilla debajo de la axila eso es dejo el pie izquierdo activado perfectamente la palma de la mano izquierda totalmente apoyada en el tapete, abierto los dedos y el brazo derecho arriba alargando los dos brazos puedo mirar mi mano, si es mucho esfuerzo para tu cuello, miras hacia el frente mantén el pie izquierdo activo respiras profundo tres dos uno bajas la mano derecha y la colocas internamente Queda al lado del pie derecho, alargado el brazo interno y el brazo izquierdo, arriba, abres. Respiras profundo, mantén tu intención de la práctica, relajar, soltar, hombros, cualquier distracción vuelve a tu respiración solo siente tu cuerpo y bajas la mano poco a poco la derecha como quedó en el centro la sacas vuelve la derecha atrás flexionada estiras, plancha perro mirando abajo rodillas Pecho, mentón, exhalas, deslizas, inhalas, exhalas, apertura mirando abajo. Cinco respiraciones profundas, suelta, alargas, proyecta, coxis, atrás, cielo. Una más. Levanta la mirada, levanta los talones, llevas el cuerpo hacia adelante, plancha, activa tu abdomen. Y baja las rodillas, apoyas, deja tu pie derecho activo y traes tu pie izquierdo al frente la rodilla debajo de la axila izquierda y poco a poco elevas tu brazo derecho lateral, arriba abajo arriba abajo y colocas la mano derecha al lado del pie izquierdo totalmente apoyado y elevas el brazo izquierdo, apertura de tu pecho, alarga tus brazos, toda tu atención a tu dedo pulgar, al cielo, o si es mucho esfuerzo, al centro. Tres, dos, uno, bajas la mano suavemente y la vas a colocar internamente, o sea, queda pie, mano, izquierda y elevo ahora el brazo derecho hacia el lado derecho, abres, respirando profundo, tres, respirando profundo, dos, uno y suavemente bajas sacas el brazo izquierdo llevas la pierna izquierda al lado de la derecha estiras a plancha perro mirando abajo acomodas, ajustas inhalas rodillas, baja pecho mentón, exhalas Inhalas, deslizas, elevas, abres, atrás Inhalas, apoyas rodillas, activa tus pies y vamos a perro mirando abajo Vamos a descansar en esta postura Estática esta vez Respirando profundo tres. Respirando profundo dos. respirando profundo uno y levanta la mirada poco a poco y vamos a venir caminando hasta la mitad de nuestros pies, nuestras manos con nuestros pies recordamos hacer ese alineamiento de manos y pies, puedes flexionar las piernas o alargarlas Alarga tu espalda Respiras profundo Alarga tu cuello, tu nuca Tres Dos Uno Y vas a bajar un poco la cadera Junta tus rodillas Bajando la cadera Y eleva tus brazos Arriba Inhalas exhalas, baja las manos rociando el tapete arriba y estiras totalmente alargando mira la mitad de tus manos al cielo exhalas, baja los brazos al tapete y me quedo en utkatasana respirando profundo Respirando profundo. Rodillas juntas. Punto fijo al frente. Brazos alargados. Espalda. Tiro abdomen. Arriba. Pierna derecha. Elevas. Mantena ese equilibrio. Pie en flex. Respiras, tres. Respiras profundo, dos. Respiras profundo, uno. estira la pierna atrás poco a poco. Baja los brazos. Y hacia tu derecha. Tengo la pierna derecha atrás. Hacia mi derecha abro las manos en la cadera ajusta la postura ajusta lo que es necesario ajustar alarga abres activa el abdomen y vas bajando poco a poco bajas, bajas bajas Llega tu mirada en esta postura de prasarita, postura de gran ángulo, hacia atrás, y baja los brazos, y coloca tus brazos, tus manos sobre tus pies, si ves que puedes bajar un poco más, abres más las piernas, con mucho cuidado, y... Si puedes colocar la cabeza en el tapete con precaución, alineamiento, el que más puedas. Si tienes un bloque, puedes colocar el bloque y la cabeza en el bloque y agarra tus talones. Brazos estirados. Respiras profundo, tres. Respiras profundo. Dos. Uno. Lleva tus manos al lado de tu cabeza, a la anchura de tus hombros. Los dedos hacia afuera. Y estira los brazos, elevando la cabeza y un poco el torso. Y vas a caminar con tus manos hacia el frente y vas a hacer rotación de tus piernas, tobillo, rodillas, plancha, inhalas, exhalas, rodillas, baja pecho, mentón. inhalas, deslizas, eleva, se cobra. Y exhala la cadera atrás, perro mirando abajo, respirando profundo. respirando profundo respirando profundo y te vienes suavemente hacia la mitad de tus manos alargando tu espalda vas a bajar un poco tu cadera estira los brazos atrás y los traes hacia el frente mirando al frente, arriba estirando exhalando, baja las manos rocían la yema de los dedos con el tapete y eleva solo los brazos y que nos quedamos en silla en rodillas juntas respiras profundo, tres respiras profundo, dos uno, arriba elevas pierna izquierda, flexionar a la altura de la cadera pie en flex activa tu abdomen relaja los hombros tres dos uno lleva la pierna izquierda atrás estirada estira, se estira y cae atrás Baja las manos a la cadera y hacia tu lado izquierdo haces un medio giro, abres tus piernas en esta postura de prazarita y nuevamente bajas, bajas, respirando profundo, respirando profundo. Con los dos deditos de la paz, dedo índice pulgar, agarras el dedo pulgar del pie, brazos flexionados y bajas la cabeza recuerda apoyarte en el bloque respirando profundo alargas, estira las piernas tres no levantes la planta del pie alargas dos uno Y poco a poco vas trayendo tu mirada hacia adelante Y vas soltando los pies y coloca las manos hacia el centro Y vas caminando nuevamente hacia adelante Haciendo rotación de tus tobillos, de las rodillas Y llevas la pierna derecha atrás Pecho, mentón Deslizas, exhalas e inhalas para ir a Cobra respirando profundo y exhalando elevas y llevas la rodilla apoyando y te llevas la cadera atrás llevas la cadera atrás siente como los glúteos están en los talones y vas a descansar un poco ahí respirando profundo vas a apoyar la frente, vas a bajar los brazos al lado del cuerpo en esa postura del niño y respiras profundo y sueltas y mantente. Tres. Dos. Uno. brazos del frente vas elevando tu rostro tu mirada adelante y vas a elevar la cadera respirando profundo vas a colocar las palmas de la mano debajo de tus hombros las rodillas debajo de la cadera y los pies a la anchura de tu cadera vas a ir atrás como si fuese nuevamente a postura del niño pero vuelvo adelante lo que más pueda inclinar la cadera hacia el frente vuelves atrás y adelante voy creando ese espacio en la cadera vuelves atrás y exhalas voy hacia el frente voy un poco más de espacio para la cadera y puedo bajar otro poco más y voy atrás, inhalando exhalando voy hacia el frente y me quedo y voy a juntar los pulgares de los pies de los dedos pulgares de los pies voy a hacer espacio para la cadera esté más cómoda y sienta el pubis, la pelvis en el tapete y no me quede en el aire. Y poco a poco vas a flexionar los brazos y donde están las manos vas a colocar el codo y la mano con el antebrazo le estiras hacia el frente y alargas desde ahí. Y un punto fijo al frente, puedes tener tus ojos cerrados, relaja los hombros, estás en total apoyo de tus brazos. respiras profundo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ahora vas a colocar la mano debajo donde estaba el codo y la mano y desde ahí vamos a ir elevar, abre el pecho, eleva tu espalda mantente que no se sienta forzada la postura si necesitas bajar un poco lo puedes hacer no, no haya una tensión de dolor hay una pequeña incomodidad pero es cómoda respiras profundo 3 respiras profundo 2 lleva un poco más la mirada al cielo respiras profundo uno y bajas poco a poco y acomodas la mejilla estiras los brazos al lado acomódate y descansas un poco movilizando tu cadera de lado a lado mueve tu cadera de lado a lado al otro lado y flexiona las piernas y balanceas ahora un poco más descansando mi lumbar con este balanceo Tres, dos, uno. estabiliza, neutraliza levanta el rostro coloca las manos debajo de los hombros eleva la espalda, activa las rodillas y te vas hacia atrás a sentarte en los talones alargando tu columna respirando profundo y apoyas tus manos al frente estira tu espalda, alarga tu espalda que los glúteos no se levanten del tapete que se mantengan que se mantengan los brazos estirados abre tu pecho, alarga tu espalda la mirada al cielo que más puedas alargando tu cuello respiras profundo cuatro hacia tu abdomen exhalando por el tope de la cabeza tres dos uno Baja poco a poco la cabeza, baja la cabeza y déjala caer. Ahora larga tu nuca, déjala caer, mantén los brazos estirados. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Levanta el rostro y vuelves con tus manos hacia atrás a esa postura de Vajrasana postura de rayo héroe y te inclinas hacia un lado sacando tus piernas hacia el frente llevándose a la punta de tu esterilla con los pies flexionados alargas tu espalda Abraza tus piernas Mano a la pierna contraria Y mano a la pierna contraria Abrazas por un momento ahí Alarga tu espalda Mantén tu mentón centrado Tres mano izquierda en rodilla izquierda y redondea tu espalda poco a poco y desliza tus manos por tus piernas hasta llegar a tu tapete, no que no se levanten los pies y vas a tocar con la punta de tus dedos en los talones de tus pies acomodas poco a poco que no haya ninguna tensión que esté total comodidad toda la parte posterior de tu cuerpo sueltas relaja los hombros, que sientan los homóplatos en el piso y poco a poco vamos a hacer una postura de Biparita Karani de inversión total un control y relajación total de tu cuerpo desde tu circulación, sistema nervioso y tus brazos alargados al frente de tu pecho palmas de las manos se miran respiras profundo, tres respiras profundo 2 respiras profundo uno. sigue tus piernas elevadas, puedes bajar tus brazos y colocarlos en 90 grados a la anchura de tu hombro a la altura de tu hombro en el piso siente toda la parte posterior apoyada trata de mantener tus piernas alargadas si se te caen, vuelves si tienes un bloque puedes ubicar el bloque debajo de tu coxis o una almohada o un cojín para que le ayude a mantener elevadas las piernas y le ayudes a tu cuerpo y a tu parte abdominal. Inspiras profundo. Cinco. Cuatro. Tres. dos uno y suavemente vas a flexionar las piernas suavemente vas a llevar las piernas flexionadas al abdomen y abrazas con tus brazos y te balanceas de lado a lado, relajando tu lumbar inspirando profundo respirando profundo y haces ahorita círculos hacia la derecha círculos hacia la izquierda vas a hacer mariposa con tus piernas agarras con tus manos sin levantar la cabeza Haz esa mariposa amplia, búscale el espacio y la amplitud ahí a tu cadera. Respirando profundo, tres, dos, uno. Y poco a poco suelta tus piernas y las vas a estirar a la anchura y la largura de tu tapete, abres, deja caer tus piernas, espalda de las manos hacia el cielo, se si dé alguna tensión, ajusta una vez más todo tu cuerpo, cierra tus ojos, que tu mentón nos incline hacia arriba,